طبعا احنا ضغوطات عاجل باش تسند الى ايري هي في اللاجئين وليس بمهاجرين اصحح اخطاء اصلا عاودت تعاجل تمر القراءه نشيد هانيتي السبب نقل معاده المغاربه في اوروبا باش في Voy a hacer una pequeña, un pequeño resumen de las palabras de Yamal, que, eh, que ha empezado contando lo que, lo que ha sido su experiencia. ¿no? Yamal eh, ha estado condenado por el régimen marroquí durante dos años, luego el régimen la ha vuelto a condenar por segunda vez por llevar la bandera de la República del RIV, decidió salir del país por la persecución política. ...se metió en una patera con cinco compañeros más... ...la patera en la que iba se les estropeó el motor... Eh, ...no... Eh, que, ...que se quedaron a la deriva... ...de milagro... ...un barco pesquero... Eh, ...malagueño... Eh, ...les... A, ...les tiró una cuerda... ...y los arrastró... Eh, ...unas cuantas millas para poder... ...llegar aquí... ...pisó territorio europeo... ...llegó a Motril... ...y en Motril no se creía... Que estaba en Europa. Jamal se decía a sí mismo que yo huía buscando libertad, buscando dignidad, huía del régimen marroquí y lo que viví en el Cate de Motril no lo he vivido nunca en mi vida. Yo no Nunca llegué a imaginar que eso sería Europa. Estuvo en el Cate de Motril eh, un juez de Motril ordenó su internamiento en un CIE y estuvo en un CIE ...con una orden de deportación, de expulsión... ...para volver otra vez al país del que huía. En todo esto, eh, Yamal hace, hace una, eh, una, un hincapié... ...en que nosotros, eh, el, el pueblo oriceño, ...salimos de nuestra tierra... Eh, por, eh, por, en, ...en busca de libertad, de dignidad... ...que no encontramos en nuestra tierra... ...que, no, eh, que allí no está... Eh, también hace mención a una parte histórica y donde, donde España eh, debe asumir su responsabilidad histórica. España derrotó a la República Rifeña con la utilización de gases tóxicos. Y el Estado español debe asumir también su responsabilidad en, en esta cuestión de la eh, con, con el apoyo evidentemente de, de Francia y de, de, de, de Marruecos con esto se derrotó a la República Ligén eh, también hace, hace mención y no se quiere olvidar desde aquí desde este espacio solidario, desde la Casa Invisible no se quiere olvidar de los compañeros y las compañeras que están en, en Murcia eh, están en, en Ceuta Ah, qué bien. Vale. De, de, de, de, de elevar más la voz. En Ceuta. Se quiere acordar de los compañeros y compañeras que están ahora mismo en Ceuta encerrados, eh, esperando su solicitud eh, de asilo, viviendo en unas condiciones infrahumanas y que no se puede perdonar estar en este espacio y no hacer mención a estos compañeros y a estas compañeras a los que desde aquí les damos todas y todos la bienvenida. Eh, a, a esta Tierra. Eh, también eh, eh, hace mención evidentemente a, a, eh, al sátrapa, al rey Mohamed VI, por la utilización que ha quedado ya totalmente evidenciada de utilizar vidas humanas, vidas de menores para hacer su política y para presionar a, los, a distintos estados. Entonces, desde aquí, Quiere señalar eh, a, a esa dictadura, a esa monarquía ante los ojos de Europa y seguir presionando para que los sátrapas no decidan más sobre nuestras vidas. Y también le manda un mensaje a, a la formación ultraderechista, xenófoba de Vox, diciéndole que ya estamos en Europa y que vamos a ser un dique de contención, las refugiadas y los refugiados, para defender nuestros derechos, que nos tenemos miedo y que vamos a construir movimientos para haceros frente en las calles y haceros frente también en los distintos espacios. continuación eh, también nos va a compartir un poco sus experiencias eh, eh, llama, eh, Hassan Mataró, Hassan eh, se, se, se, se muestra, se hace presente como activista rifeño de Cataluña, eh, quien hace diferentes publicaciones principalmente en redes sociales y desde allí hace una enunciación política. Y una participación también y una acción política con la que busca principalmente generar movimiento y generar acción, no solamente por parte de las personas rifeñas que están en toda España, sino quienes le escuchan y le ven por fuera de España, pero también por las personas que habitamos este territorio, independientemente de nuestras nacionalidades y procedencias. Entonces, eh, todo lo que Vale, muchas gracias a todas y eh, a todos por el. Voy a Bueno, eh, me llamo Hassan, eh, soy de, bueno, de un pueblo de, de Cataluña que se llama Mataró y gracias por invitarnos aquí a PDH, a toda la gente que ha estado aquí eh, tanto con mujeres, eh, hombres, niños y niñas, gracias por estar aquí, por escucharnos y bueno, intentaré ser un poco breve por lo que estamos viviendo actualmente en RIF en general eh, Marruecos también y bueno, queremos hablar sobre la, bueno, mi experiencia en esto bueno, yo tengo 34 años y, y la experiencia, la verdad, no es algo bueno con el régimen que tenemos ahí en Marruecos. Siempre hemos nacido para solucionar la vida, no hemos nacido ahí en Marruecos para vivir la vida de, de jóvenes o la vida de una persona que quiere o sea, vivir en, en este mundo. La verdad, nosotros hemos, hemos pensado cómo salvar a nuestras familias en RIF, cómo ayudar a, a nuestro pueblo que es el RIF, que estamos viendo. Yo, por ejemplo, desde pequeño, mi padre, pues muchas veces... Eh, casi siquiera un año ha estado en Libia, ha estado en muchos sitios del mundo para traernos, eh, digamos, eh, comida y mejorarnos la vida y aún así seguimos haciendo nosotros lo mismo a nuestros hijos y estamos viniendo, o sea que Marruecos no cambió nada y al contrario, no vamos a hacer que el otro está mejor que el otro era peor y cada vez empeora más estamos viendo actualmente lo que está pasando en, en Ceuta ...estamos viendo que hay... Eh, ...cientos de, de, de ciudadanos marroquíes... ...intentan poder del de régimen dictador... ...por lo tanto yo eh, a veces pues... ...hago vídeos en redes sociales... ...concentraciones de Frente al Consulado... Eh, ...que tenemos ahí en Barcelona... ...pues la gracia de todo esto... ...hasta aquí pues nos, nos persiguen ...el régimen este dictador tiene un poder... ...que yo creo que mucha gente no lo, no, no lo ve... ...hasta que te pongan delante de ellos... ...por ejemplo pues de Frente del Consulado... He recibido muchas amenazas del consol, de funcionarios que están ahí. Eh, la palabra que siempre utilizan, que espérate cuando bajes a Marruecos, lo dicen tal cual, que te sentamos encima de la botella, porque es una tortura que, que utiliza el régimen dictador, que a todos aquellos que hablan por sus derechos, en general en Marruecos, pues eh, en, en las cárceles hay unas torturas que de verdad que, que es... Eh, mucha gente no, no, no lo conoce, por ejemplo, el Jamal, sé que las conoce porque ha visto que hay muchos presos. En, en, en Marruecos, han contado sus historias y, y bueno, hay también mucha gente que ha muerto en las cárteles eh, por culpa de las torturas que les hacen y bueno, yo lo que hago, pues hago cosas nuevas que les da miedo a mucha gente coger por ejemplo al Mohamed VI, al rey asesino este pues eh, pongo sus caras, su cara, su foto en las otras eh, fotos de gente que, que, por ejemplo gente de Marruecos misma que tiene sus fotos, o sea me encuentro sus fotos en las redes sociales que piden limosna o gente que intenta no ver de Marruecos le pongo su, su cabeza pues al régimen marroquí no le gusta y por esto me quitaron muchas cuentas nos persiguen eh, eh, el otro día hace poco hace dos semanas que nos pegaron en, en frente del consulado marroquí por, eh, o sea, por hablar sobre Nasser Zerri, por hablar sobre el Herak, hablar sobre lo que está pasando en Río sobre todo lo que está pasando actualmente en Ceuta, también en Canarias no vamos a olvidar porque también hay muchas pateras, entran también ahí, y, y hay mucha gente que estamos viendo y lo que queremos nosotros es, aquí le decimos a España si de verdad hay derechos humanos aquí, si de verdad hay un gobierno que piensa en derechos humanos, que no piensa en, en, en los intereses de algunos, intereses de Mohamed VI o intereses de algunos de aquí. Que si de verdad quieren un país vecino, que si de verdad quieren gente de gente vecina de verdad, que se lleven bien que miren al pueblo, que dejen de mirar, que dejen de mirar al régimen dictador, al régimen asesino que cualquier, o sea, estamos viendo que dicen que no, que tenemos que llevar bien con Marruecos, llevar bien con Marruecos, ¿quién de Marruecos? Con la gente, ciudadanos o con el régimen. El régimen no se puede no se puede llevar bien con él, porque estamos viendo lo que hace con nosotros y con los ciudadanos marroquíes. No le interesa, o sea, a él les da igual, les da igual el día siguiente te envía a mucha gente que muera en Mediterráneo, porque sabe ...que, que por, ese, por, ese, por ese por esa puerta puede hacer daño, puede hacer daño aquí a Europa, porque sabe que él lo sabe bien, sabe bien que hay... intereses de Europa, intereses de España que les tiene por ese, por ese, lado, por ese lado, si España se queja de esto, él sacará a la luz muchas cosas... ...que el problema que tenemos es que ahora mismo pues nos tienen perseguidos a todos lados, eh, aquí, sobre todo aquí en Europa, porque vemos que muchos activistas como yo nos persiguen eh, en temas de, por ejemplo, no podemos pedir pasaporte al, al consulado, no podemos entrar al consulado, no podemos hacer una vida normal como cualquier ciudadano de, de, de Marruecos, digamos, a pedir sus papeles, porque nosotros resulta como traidores, como eh, gente mala, es eh, como sacamos sus trapos suyos y enseñamos al mundo más o menos lo que está haciendo a nuestros hermanos, pues él nos amenaza y siempre nos persiguieron de que cuando bajemos a Marruecos, que nos vamos a detener. Por lo tanto, yo no nos vamos a parar y siempre seguiremos en Asherim y Bibarri Para continuar entonces con estas intervenciones, eh, nos acompaña Reda Benzaza, quien es portavoz del movimiento del RIF, ...y Reda nos va a contar un poco acerca de la situación actual... ...y cuál es el futuro que tiene el movimiento. Bueno, muchas gracias compañera, muchas gracias a, a todas... ...y a todos por, por acompañarnos. Eh, gracias a la PDH por, por la organización del acto... ...por acompañarnos también siempre eh, durante todos estos años... ...en esta lucha del pueblo rifeño... Eh, voy a intentar eh, hablar de la situación actual, ¿no? lo, que, lo, que vive, lo que vive el RIF en este día tan especial ¿no? como el Día Mundial del Refugiado. Eh, un ciudadano rifeño, una ciudadana rifeña, ya con el mero hecho de nacer en el RIF, te convierte eh, en un proyecto eh, de, de futuro preso político. Eh, el, eh, el hecho de nacer en el RIF, eh, las alternativas que se te plantean son eh, someterte eh, a un Estado centralista, a una dictadura que no entiende ni tu identidad, que no entiende ni tu cultura, que no entiende ni tu lengua. Hoy en día, eh, tú cuando te cogen en la calle por participar en una movilización, te llevan a un juicio. Un juicio donde te ponen todos los aparatos, la fiscalía, tal. Tú no puedes hablar en tu idioma. Te ponen un traductor en tu tierra. En tu... No, tú vas a una administración y tú no puedes hablar en tu lengua. O sea, eh, la, la, la persecución eh, que sufre la identidad rifeña, la identidad amagíguez, es histórica. En, a lo largo, o hacia antes, mencionó mi compañero Jamal eh, Los intentos de aniquilación que, que ha sufrido el RIF A los que ha resistido Y a pesar de, de todas estas olas represivas eh, En el RIF eh, conservamos nuestra lengua Conservamos eh, nuestra identidad tenemos un, Somos rifeñas, somos rifeños ¿no? y, y salimos... Eh, y somos la mayoría están aquí un montón de compañeros y solicitantes de asilo político eh, y claro cuando cuando sales fuera de tu eh, de tu tierra eh, hay algún ser humano alguna persona que, que desee estar lejos de su de su tierra o sea, eh, cuando cuando hablamos, entre antes estábamos aquí, llegábamos a este, eh, a este espacio y comentábamos con los compañeros que hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Y claro que queremos volver a nuestra tierra, claro que queremos estar con, con nuestras madres, con nuestra gente. Vivir eh, en el exilio, tener una vida fuera de tu tierra, eh, es realmente el, el sentimiento... ...que siempre te persigue... ...es quiero volver a mi tierra... ...no es lo que yo quiero... ...pero me tengo que hacer fuerte... ...ante todas las amenazas que hay aquí... ...que son muchas, a las que hacía mención... ...también mi compañero Yamal... ...tenemos la amenaza de una ultraderecha... Eh, que, eh, ...que cada vez se la, se la ve más envalentonada... Eh, eh, ...de la por ellos... ...a por quién... ...a por quién vais... Y, y totalmente eh, nos necesitamos para ser más fuertes y para hacer frente a todos estos desafíos que nos quieren eh, que nos quieren proponer no nos van eh, esta batalla porque porque en el fondo eh, lo que defendemos eh, defender los derechos humanos esa batalla se va, a, va a vencer va a vencer al odio que nos proponen va a vencer ...a este miedo que nos quieren eh, imponer... ...y ya brevemente para, para entrar y abrir el espacio eh, más ameno... ...que es el, el, la interacción entre, entre, entre todos en este espacio... Eh, ...pues eh, explicar un poco cómo están mis compañeros dentro de la cárcel... ...y lo que se espera... Eh, mm, ...hacer un breve resumen... Eh, actualmente nos quedan 12 presos políticos en las cárceles, condenados a 20 años, algunos, a 10 otros. Eh, la, eh, la semana pasada eh, el Tribunal de Casación eh, admitió, un dato muy importante, estudiar las condenas, con lo cual vuelve a pasarlas por... Eh, eh, por eh, primera instancia, no por segunda, o sea, las condenas vuelven a ser revisadas, con lo cual esto abre un espacio esperanzador que eh, nos pone eh, muy cerca de la posible liberación de... ...de todos los compañeros del JIRAT y es gracias, y esto hay que decirlo... ...gracias a la lucha de todas y de todos, de todas las organizaciones amigas... ...de los colectivos, de la solidaridad internacional y por eso vamos a conseguir... ...que todos los presos políticos salgan a la calle ya y van a salir... Eh, para continuar y empezar un poco la, También la conversación Y tener una, alguna pregunta compartida Bueno, ustedes se preguntarán que hoy aquí, ¿no? Esta que pinta aquí, bueno Yo soy Efe Castillo Soy colombiana Soy parte de ese 5% De personas que de alguna manera Hemos tenido eso que se podría llamar un privilegio de tener la concesión del, del refugio político aquí aquí en España. En mi caso era una activista y una líder social en el tema de la firma de acuerdo de paz con la FARC y eso me costó también eh, salir de mi país hace dos años que estoy aquí en España y ese privilegio, esa concesión de asilo hace que yo por los próximos cinco años no pueda volver a Colombia. Es la condición con la cual estoy aquí. Sin embargo, es difícil eh, a veces eh, tener tu... Unas condiciones, ¿no? en este momento yo tengo mi documentación, puedo viajar dentro de Europa, eh, posiblemente la documentación de mis hijos también funcione eh, de manera adecuada, pero no todos, por ejemplo, tenemos esas, esas posibilidades. Entonces, no siempre tener la posibilidad de tener un refugio te da la garantía de poder gozar de alguna manera los, los privilegios y las posibilidades que se te ofrece cuando atrás, en mi caso, hemos sido mil personas que lo solicitamos en el 2019, eh, 120.000 mil a 6.000, no los concedieron en el 2019, pero han sido 114.000 personas que junto conmigo han estado y no han tenido esa, esa posibilidad. Entonces, compartir un poco también con, este, con, con Yamal, también cómo es esa situación en este... Estoy hablando muy rápido. ¿No? ¿Sí o no? Bueno. Cómo es la situación en este momento de tu situación... Eh, legal aquí eh, en España, bueno, or, legal, legal no regular en España en cuanto a documentación o en cuanto a la solicitud de tu asilo político. Ah, sí, sí, sí. Vamos a intentar decir la pregunta que le hacía mi compañera en relación a su situación legal dentro del Estado español. Eh, ...está con una tarjeta roja... Eh, ...a falta de un mes para... Eh, ...renovarla... ...y... ...con la tarjeta roja... Ah, ...en relación a, a un programa... ...de asilo, de protección... ...que él no está disfrutando... ...de ningún programa... ...que está... Eh, ...sobreviviendo gracias a, a la ayuda... ...y a la colaboración... ...de la comunidad rifeña de los comités de las organizaciones rifeñas eh, también hace mención eh, vuelve a hacer mención al tema de ceuta eh, que allí tiene a compañeros solicitantes de asilo que pide eh, ya que hay eh, también eh, seguimiento en streaming hacer también seguimiento hasta hasta gente que está en ceuta eh, ¿Cómo es el recibimiento o el nivel de aceptación y continuidad, por ejemplo, que hacen personas que no son rifeñas, por ejemplo, españoles o personas de otras nacionalidades que están aquí en España acerca de tus publicaciones? te siguen, te comentan cosas, ¿tú sientes ese nivel de solidaridad y de cercanía acerca de la situación del RIF? Sí, bueno, el tema de aquí, pues la gente eh, entiende más, entiende más de, de digamos, de, de derechos humanos, porque aquí en Europa es diferente que, digamos, que en Marruecos y también, los, sobre todo los jóvenes. Yo la las redes sociales lo que hago te voy a tirar lo que hago es más bien a, a la gente joven porque es atraer a, un, a un gente joven para que vean Mohamed Sikh de otra forma, el régimen Alaoui de otra forma y la verdad pues eh, aquí en España por ejemplo pues mucha gente me sigue, y me apoyan y, y me dan consejos excepto Vox Vox que igual que que el, o sea yo siempre digo a muchos marroquíes a nuestros paisanos si tenéis problema aquí con Vox, la madre de Vox la tenemos en Marruecos. Es así, porque es peor que Vox. Y aquí Vox, por pues, lo mismo, que te saltan siempre con el tema de viva el rey y viva la patria y viva Dios. Y lo mismo en Marruecos. Estos, Excepto estos, es, es como idénticos. Y les llamamos, así con, este, con esta palabra, les llamamos la IESHA. La IESHA son esclavos de Mohamed VI. Aquellos que adoran a Mohamed VI, aparte de otro lado, pues nuestros hermanos saharauis, eh, o sea, nos apoyan mucho eh, también en Cataluña en, en País Vascos y eh, eh, aquí en Andalucía también mucha gente la verdad hoy en día se demuestra que mucha gente ha venido aquí a, a demostrar que, que están con nosotros y la verdad se agradece muchas gracias también a ustedes por darnos esta oportunidad y bueno, y cada día más y más y esto va mejor y es normal porque cualquier cosa tiene principio y final, el régimen dictador pues cada vez se le está acabando las ideas estamos viendo que muchos países de Europa sobre todo los ciudadanos europeos ya se están quedando con la copla de Mohamed VI, la copla del régimen dictador es lo que hace y lo que quiere hacer y gracias y Rueda, por ejemplo, tú como portavoz del movimiento del RIF ¿cómo crees que se pueden fortalecer también acciones de otras organizaciones y procesos que están aquí en España directamente con el movimiento? Por ejemplo, como APDH eh, en Málaga, hemos decidido pues, eh, generar esta acción del día de hoy con ustedes, pero también, como, igual como APDH, pero también como otras organizaciones y movimientos pueden apoyar, pueden colaborar, pueden solidarizarse, pero también pueden tener una acción eh, continua y permanente con el movimiento del RIF. Bueno, eh, muchas gracias. En relación a, eh, a, una, eh, a una realidad eh, y a unos debates internos que hemos tenido también como Girac, eh, como es verdad que cuando eh, deseamos tener acciones... Y si a mí no te voy a pedir, hermano, porque... <ríe> No, no, quédate cerca, pero, pero no me grites. El de es un artista... de <risas> azul. Eh, como movimiento eh, en relación a la solidaridad internacional, allí tenemos un, un ejemplo claro, el pueblo saharaui. El pueblo saharaui eh, lo que ha conseguido eh, durante, durante estos años en relación a construir solidari solidaridad internacional es eh, enorme es enorme entonces eh, el Girat y el RIF eh, tiene que ver en, verse en ese espejo también es verdad que nos hemos empezado a organizar eh, 2017 como, como movimiento entonces eh, Sí que estamos en, eh, estableciendo alianzas eh, con, con, con la PDHA, como en este caso, que, que es verdad que fue desde el minuto cero, desde nuestra llegada, eh, alzando nuestra voz, construimos eh, eh, est esta alianza, este apoyo. Eh, tengo aquí a mi compañera Ana Morillo, Rosario también, eh, eh, en, intentando construir ¿no? una organización de amistad entre, entre pueblos y sí que es verdad que eh, eh, hemos llegado también a crear un grupo de amigos en el Parlamento Europeo eh, que trabaja muchísimo, trabaja muchísimo, eh, y, y en ese sentido, eh, cuando hay una acción, eh, da igual lo que sea, una condena a un activista rifeño en el RIF, tenemos en el Parlamento Europeo ...a 20, a 30 apoyos incondicionales de distintos grupos... ...y eso lo hemos construido en tres años... ...a base de, de mucho esfuerzo de las compañeras, de los compañeros... ...de todos los colectivos, comités del movimiento... ...y, y bueno, estamos en esa fase y, y intentando agrandar más la solidaridad... ...y, y en, en, en, ahí estamos... una canción aquí todo se vale todo, todo lo bonito se vale bueno si no hay más intervención eh, agradecerles en primera medida de la casa invisible este lugar maravilloso que nos acoge siempre que acoge todas las iniciativas eh, buenas amorosas y ciudadanas que se dan aquí aquí en Málaga este centro social y cultural que abre sus puertas cada día eh, para todo este tipo de actividades. Y desde la APDHA, pues, agradecerles la, la oportunidad de, de, de poder compartir con ustedes durante esta tarde, a mis compañeros de mesa también por su, por su participación y a ustedes por haber decidido acoger esta invitación que le hemos hecho en esta tarde. Gracias. <tose> Es eh, todo, todo se levanta un saludo, un saludo, levanta, vamos así, así. perfecto, un saludo, No sé si me han hecho una pregunta. No sé, no que ya queda un poquito raro. Mira que no. Hola, hola, ahora Hola, ¿Quieres preguntar? Sí, hola, alguien en una Hola. موسيقى <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ¡Ah, qué chévere! ¡Ah, qué